Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, y hoy tenemos novedades con el Sandbox Pero antes quería decirles que mil disculpas por haber estado un poco eh, Digamos desconectado, pero bueno, he tenido muchos problemas con el tema de internet Y eh, bueno, nada, he tenido que resolverlos Así que bueno, supuestamente ya tendría que estar todo arreglado Así que bueno, vamos a ver qué pasa de aquí, a, de aquí en más, bien Pero bueno Metiéndonos en lo que tiene que ver con el tema del sandbox y las noticias que se vienen, que son varias, bien son muchas Sandbox 2021, eh, prepárense para las nuevas pruebas Bueno, acá tenés un videito, eh, les voy a dejar abajo el enlace seguramente para que puedan ver esta, esta página Que es la página oficial de Wargaming, por supuesto, del WOT Y nos dicen acá que lo que tiene que ver con el sandbox Antes que nada le quiero decir que el sandbox que es, para aquellos que no sepan, es un servidor de prueba Bien, que está, eh, es el paso previo al common test y es el paso previo al cliente del juego decir al, al juego que vos jugás todos los días eh, al WOT no entonces dicho esto eh, ten en cuenta que se vienen varios cambios en el sentido de que va a haber varias pruebas en las cuales yo voy a estar transmitiendo seguramente alguna de ellas no sé si acá o en Twitch todavía no lo, no lo sé pero eh, a, van a haber varios cambios por ejemplo uno de ellos es volvemos a lo, a lo viejo del tema de la revisión de los proyectiles h de la alto explosivo eh, las mecánicas de las artillerías entre otras cosas, ahora lo vamos a ver más en profundidad pero, pero bueno, tengan en cuenta eso vamos a ver el cronograma de prueba del sandbox, bien eh, disminución, aquí les dejamos algunos de los ejemplos de los cambios que tendrán la oportunidad de probar en el sandbox, la lista aún está incompleta, habrá más detalles en artículos dedicados antes de cada una de las pruebas disminución del daño, que infligen los proyectiles HE cuando impactan el frente de vehículos con buen blindaje eh, bien Bueno, está clarísimo Disminución del daño que infligen los proyectiles explosivos cuando impactan el frente de vehículos con buen blindaje Disminución del tiempo que dura el aturdimiento de la artillería Bueno, eso es algo que realmente se venía pidiendo, o por lo menos algunos lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo El tema del de aturdimiento yo creo que la artillería tiene que estar en el juego, es, es como se dice habitualmente, en lo personal. Esto es una opinión personal, ustedes después cada uno piensa lo que quiera. Es como un mal necesario porque cuando tenés, por ejemplo, un, un, un torretero bien puesto en una ubicación en la cual no le puede hacer nada, o sea, los tanques que tenés enfrente, los enemigos no le pueden hacer nada, la arti lo castiga, lo castiga y lo castiga. Entonces eh, es la única forma de sacarlo de esa posición. Entonces desde ese lado creo que es correcto el uso de la artillería. Ahora, que te peguen 500, 600... O 700, ¿no? Entre 400 y 700 por disparo. Y que, está bien que recargan en 40 segundos, 45, 50 segundos. Pero que, encima de eso, te aturda 15 segundos. Es como, me parece un poco mucho. Tenés que estar todo el tiempo reparando, tenés que estar todo el tiempo... Y más cuando se centran en vos. Eso es lo, lo, lo incómodo y lo feo, digamos, ¿no? Eh, y además piensen que, que la cantidad de gente que juega artillería, por gusto propio, es mucho menor que la cantidad de gente que... De gente que eh, la usamos, obviamente por el tema de las campañas Y porque hay que hacer misiones, ¿no? Obviamente Bueno, después, rastros de los proyectiles De artillería más fáciles de distinguir Eso es algo, por ejemplo, que se ve muy claro eh, Tal vez varias de las personas Que me siguen, juegan también al, Lo que es el Watt Console o Consola eh, Tanto en Next One O en Xbox, la que sea O, o en Playstation O en la Play Y eh, en, ese, en ese tipo de juegos El rastro eh, de la artillería Es como que vos sentís que lo ves ahí, que te cae En cambio acá Estás en tu tanque tranquilo Y sentís pum, listo, te cayó, adiós Es como que raro, viste O sea, ves un misil que te viene Y no, no podés ni saber de dónde viene eh, Aviso de artillería Ojo con esto, esto es importante Aviso de artillería Una nueva característica que le informa al jugador El momento en que dispara una artillería eh, enemiga A ver ¿Te puede llegar a servir? Depende del tanque que tengas. Si tenés un mouse, obviamente que podés llegar a salir un poco del rango de, de, de que te peguen directamente a vos. Pero es que a veces, incluso con el, con el splash que se dice, también te pueden llegar a hacer daño igual. Así que... Si estás con un ligero, te podés rajar automáticamente Porque tenés unos 3 segundos, 4 segundos Más o menos, depende de la distancia obviamente. Si está medianamente cerca, sí, pero Hay veces que tarda unos 6 segundos en llegar de una punta del mapa a la otra, entonces en 6 segundos Vos sabés que te disparó, con un ligerito rápido Un mediano medianamente rápido, sabés que más o menos Tenés la chance de volar de ahí porque Antes de que te caiga el proyectil bueno, y la tripulación 2.0 también, es todo importante lo que se viene, la verdad que, o la mayoría de las cosas por lo menos Habilidades y pericias nuevas y rediseñadas, el nuevo sistema de tripulación y de su progreso Y la nueva entidad instructor, también les diremos cómo se transformarán sus tripulaciones actuales con el nuevo sistema Bueno, eh, acá tenemos más o menos en febrero lo que tenemos y después eh, lo que es proyectiles y, tri y tripu Y después en marzo se viene Arti y fase final de pruebas, ¿no? O sea que esto, por lo menos Hasta marzo, abril No va a haber eh, mayores novedades Porque después esto lo tienen que procesar La gente de Wargaming Se, va, se, se arma toda una estadística Y en base a lo que, las opiniones de cada uno eh, bueno, Se sacarán las conclusiones pertinentes Recompensas por participar en las pruebas Las pruebas del sandbox son muy importantes Y queremos agradecerles a los participantes Por su contribución y dedicación Durante el periodo, el periodo de pruebas tendrán acceso A misiones especiales en el servidor sandbox Al completarlas obtendrán Fichas especiales que podrán intercambiar Las fichas eh, Podrán intercambiar las fichas ganadas eh, Mejor dicho, no está mal escrito ahí En misiones completadas por recompensas útiles De su preferencia en el servidor real Antes del comienzo de la interacción Con el sandbox Servidor real, supongo que será El cliente del juego, ¿no? Supongo, si es así, los felicito Porque una de mis quejas eh, Y de las cuales a veces mucha gente no participaba En el sandbox, algunos sí porque aman eso Pero otros no es porque realmente no, no tenías ningún tipo de beneficio. Es decir, ¿y para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a gastarme? Por ejemplo, mira hoy descargué el sandbox y pesa unos 16.6 GB más o menos. O sea, vos decís, si decís que más o menos ahora internet me anda bien. Pero si no tengo internet buena, el juego me cuesta horrores que ande bien. Tengo una compu mediana, más o menos. no sé si ¿para qué me voy a gastar en, um, en bajarme el sandbox? Si después no me dan nada, me dan todas cosas para el servidor del sandbox. Y, o sea que me importa. Básicamente es lo que pensaría cualquier jugador normal. Bueno, podrán intercambiar las fichas en el cliente principal del juego. Ahí va en tu cuenta real, ¿bien? Por una selección de objetos que podrán elegir. Un estilo 2D, cuatro calcomanías, días de cuenta de premium, de cuenta premium de Watt, reservas personales de créditos, experiencia de combate, experiencia libre, experiencia de tripulación y créditos. Y créditos, muy bien. Wargaming, veo que este 2021 empezaron con el pie derecho. Me parece excelente. Era una de mis grandes, de mis grandes eh, controversias eh, con la empresa en ese sentido. No, no, no me parecía que obliguen. obliguen no. Ellos no te obligan, ¿no? pero que vos, eh, que te sugieran jugar y que después te den cosas para la cuenta sandbox. Cuando a nadie le interesa tu cuenta sandbox, porque es una cuenta de prueba nada más. ¿tien? O sea, deja de usarla, después se te resetea, tenés que volver a. Eh, cuando termina el sandbox, es un, funciona durante un periodo. Bien, capaz que son eh, un mes, dos meses, tres meses, depende de lo que quieran probar. Y eh, después de ese periodo se cierra el sandbox. Se termina ese periodo de prueba. No hay más. O sea, los servidores están cerrados. Entonces, ¿para qué quiero que me den no sé? Una calcomanía para un tanque. No le no interesa a nadie. Eh, También pueden conseguir el estilo 2D sin costo. Al menos del lanzamiento del sandbox. La... Bueno, ok sandbox progreso ok um, fase 1 durante cada fase del servidor sandbox habrá disponible un conjunto de misiones se puede completar cinco misiones de forma simultánea para desbloquear la misión eh, final hay que juntar 90 fichas cantidad máxima de fichas por fase del servidor sandbox con 30 fichas te dan 3 eh, cuenta premium de WOT Cantidad de intercambio por fase del sandbox 3 por fase eh, Cantidad de fichas 6 Reservas eh, por 5 por fase del sandbox Bueno estos van, van acá Mirá, 10.000 créditos ilimitados O sea que podés ser unos buenos creditillos ¿Cómo participar de las pruebas del sandbox? Bueno, acá tenés, bien Descarguen el ejecutable del sandbox Cliqueas ahí y vas a poder descargártelo Ejecuten el archivo que descargaron para instalar el cliente sandbox Si es la primera vez que usan el game center Tendrán que autorizar y reiniciar el archivo de instalación Esperen a que descargue y se instale el cliente Sandbox. Vayan a la pestaña World of Tanks, elijan el World, eh, World of Tanks Sandbox y hagan clic en jugar. ¿Ves cómo está acá? Básicamente ahí dice World of Tanks Sandbox. Si no tenés eh, World cliente del juego o algo así, lo que digas. No me acuerdo. Bueno, las pruebas comienzan el 8, el 8 de febrero. ¿Bien? La primera prueba iniciará el día 8 de febrero. A ver las etapas. Eh, para esta la que vimos recién, la 1. A ver la 2. Misión final, las 5... Bueno, así, básicamente... Esto ah, es todo lo mismo. Esto es todo lo mismo. Bueno, eh, básicamente hay que juntar esa, esa cantidad de fichas. Eh, ¿Cómo las juntas? Acá está. Básicamente tenés que ir juntando eso y después podrás eh, ganar esas cosillas que tengan por ahí. Todos los participantes que jueguen al menos 5 batallas podrán dejar su comentario en una encuesta especial. Esas respuestas serán nuestra fuente principal de información para comprender qué tan buenos son los cambios propuestos. Esta es la forma más eficaz que expresen su opinión e influyan en los cambios futuros de World of Tanks. Si los resultados de las pruebas no son satisfactorias, no implementaremos los cambios. Esto es importante decirlo. Bien, esto es una forma de que Wargaming nos entrega en bandeja su propio juego. Y dice, bueno, a ver, opinen ustedes qué les parece. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Eh, lo, lo que hablamos recién, el tema de disminución de del daño que infligen los proyectiles explosivos cuando impactan en el frente de los vehículos como en blindaje. Eh, disminución del tiempo de aturdimiento. Eh, rastro de los proyectiles de las artis. Eh, aviso de artillería cuando te van a tirar. Cuando te están tirando, mejor dicho. Y la tripulación 2.0 con nuevas habilidades y pericias. ¿Qué les parece? ¿Está bueno? ¿Está malo? Eh, ahí van a poder dejar sus comentarios. Igualmente que también pueden dejar sus comentarios acá. Claro que sí, abajo en eh, los comentarios de este video. Y bueno... Como les dije antes, espero que les haya gustado y que, que prueben el servidor sandbox, a ver si les gusta, qué les parece. Y, y en base a eso, bueno, después tendremos un WOT mejor cada, cada año que salga, ¿no? Por supuesto, esa es la idea. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video, que les sirva. Dejen ese like arriba que ayuda un montón. Suscríbanse al canal, déjenme en los comentarios qué les parece y nos veremos en la próxima. Chau, chau.